Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Una vez más con ustedes, el doctor Juan Pablo Reynoso. Sean bienvenidos a este canal. El día de hoy tenemos un video tutorial para explicarle a todos ustedes cómo se utiliza el Atlas de Anatomía Digital. Acá tenemos este Atlas de Anatomía Digital Tridimensional. Vamos a estar dando algunos detalles que ustedes quizás no conozcan cómo se utiliza ojo con esto no vamos a enseñarle cómo ustedes van a obtenerlo es decir descargarlo e instalarlo en sus computadoras sino vamos a ver cómo debemos de utilizarlo ya para la instalación y descarga busquen otros tutoriales en otros canales en otros canales que le puede servir de ayuda así que sin más preámbulo vamos a iniciar presentándole este atlas de anatomía digital que tenemos por acá vamos a abrirlo acá lo tenemos el atlas de anatomía digital esta es la portada como inicia miren acá así es que inicia este atlas atlas de anatomía visible body y vamos a darle acá para poderlo ver mejor aquí tenemos cómo va a iniciar es muy fácil de utilizar. Vamos a ir paso por paso viendo algunas herramientas que tiene Teatlas. En esta columna podemos ver distintas herramientas. Por ejemplo, podemos ver acá cómo se coloca el individuo. Tiene la piel y todo, está en posición anatómica. Podemos ocultar esto y ver el sistema esquelético. Podemos ver la parte nerviosa. Podemos ver los vasos sanguíneos. Por ejemplo, aquí yo voy a acercarlo para poder evidenciar los vasos sanguíneos. Le doy zoom y podemos ver también la parte del sistema respiratorio. En esta parte acá yo puedo subirlo. Miren, lo puedo subir dándolo hacia abajo o lo puedo bajar dándole la flechita hacia arriba. Aquí le voy a dar zoom para poder ver la parte del sistema respiratorio. Vamos a ocultar la parte del sistema nervioso para verlo mejor, el corazón y los pulmones. Y voy a ocultar ahora la parte de ocio. Le doy aquí simplemente y ahí oculto todo. Ahí podemos evidenciar los pulmones y el corazón. Sistema respiratorio y cardiovascular. Si yo nada más quiero ver solamente el sistema respiratorio... En este caso yo oculto donde está el corazón y ahí podemos ver los pulmones, tráquea y parte allá del sistema digestivo. Aquí si yo quiero señalar, por ejemplo le doy a uno de los órganos, quiero señalar el lóbulo medio del pulmón derecho, quiero señalar el lóbulo superior, ahí yo puedo verificar todo y aquí me dice lo que estoy señalando. Esto es súper interesante para estudiar anatomía. También podemos ver acá en este librito, podemos ver el, el pulmón derecho que es esto. Y aquí hay unas correlaciones clínicas con relación a ese órgano. Por ejemplo, me habla de POC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy interesante. Puedo señalar acá uno de los surcos, del, uno de la fisura del pulmón, fisura horizontal o también conocida como fisura menor. La fisura oblicua, si la quiero señalar también. Aquí de una vez me dice, ¿qué es eso? Puedo desvanecer, señalando una, una estructura, puedo desvanecer las otras. Puedo ocultar, en este caso, si yo quiero mostrar el árbol tráqueo y Puedo también mostrar otras partes. Puedo dar también a desvanecer otros. En este caso desvanecí el pulmón izquierdo y mostré el derecho. Ocultar otros. Si yo quiero solamente mostrar el pulmón derecho, ahí yo tengo señalado todo. Esto está súper interesante. Vamos a seguir mostrando. Vamos ahora a la parte de los músculos yo quiero mostrar los músculos del miembro superior o miembro inferior esto está súper dinámico para poder hablar de la musculatura pero también vamos a poner la parte ósea para que se vea un poquito mejor se vea un poquito extraño solamente los músculos yo quiero mostrar el músculo pectoral mayor le doy a acercar acá para dar una clase vamos a hablar del músculo pectoral mayor excelente el músculo pectoral mayor este es un músculo plano de la pared anterior del tórax yo quiero hablar de las inserciones de él me interesa Miren acá, el librito, le dije que están las informaciones del músculo pectoral. Acá donde está el estetoscopio, habla de algunas patologías o algunas correlaciones clínicas con relación al músculo. Pero me interesa aquí para hablar de la inserción muscular en este punto que está acá, que es como un alfiler. Y le voy a dar acá. Ahí inmediatamente se me abre esto. Y eso es para hablar de las inserciones musculares del de pectoral mayor. En este circulito que se ve acá, yo puedo girarlo para ver en diferentes vistas. En una vista posterior, una vista superior, una vista lateral. Esto lo gira en 360 grados. Esto está súper interesante, muy dinámico, entretenido para sus clases digitales de anatomía, clases virtuales de anatomía. Por ejemplo, yo quiero ahora verificar que ese músculo pectoral mayor, se vea insertándose en esta parte del esternón le doy aquí, le doy para verlo en transparencia si quiero por ejemplo quiero ver la porción distal, le doy aquí y ahí se me hace un zoom de lo que yo estoy mostrando de esa inserción a nivel de la corredera bicipital por ejemplo vemos acá la inserción a nivel de la clavícula le da un zoom también, nos lleva allá directamente para ver esa inserción a nivel clavicular. También si yo quiero mostrarle algunas estructuras que se insertan en el esternón, si yo quiero hablar del esternón, por ejemplo, aquí yo puedo ver las inserciones del músculo pectoral mayor, puedo ver también con relación acá a la inserción del músculo esternocleidomastoideo si quiero mostrarlo. Si quiero hablar de la inervación del pectoral mayor, podemos irnos acá, miren, inervación, que es el nervio pectoral lateral ...y lo hace acá a través del de plexo brachial. ...este es el pectoral medial y este es el pectoral lateral... ...ahí podemos señalar, este es el pectoral lateral... ...aquí me dice que nace de C5 y C7... ...este es el pectoral medial que nace de C8 y T1... ...el fascículo medial... ...y este es el fascículo lateral... ...muy importante poder ver esto... ...también podemos ver algunas descripciones... ...con respecto a la inervación a la vascularización... ...y el músculo per se... ...si nada más me interesa la vascularización... ...podemos ver acá las relaciones que tiene... ...importante también hablar de la arteria axilar... ...y recordar que esa arteria axilar... ...cuando pase el volo inferior del pectoral mayor... ...se va a convertir en arteria brachial... ...ahora bien, me interesa la parte de la función... ...si yo quiero hablar de la función... ...miren acá... ...esa es la participación que tienen los músculos... ...me lo ilustra bien... ...en la parte funcional... ...que no solamente es de inserciones Sino que todo es súper completo. Por ejemplo, quiero ver la extensión extensión del hombro. Aquí yo veo los músculos que participan en la extensión del hombro. Y lo puedo poner para acá, por ejemplo. Llevarlo para acá, en esta flechita. Puedo llevarlo a la izquierda o a la derecha, por ejemplo, aquí. Y aquí lo giro, en la ruedita del centro. Y aquí yo veo la acción de los músculos que se encuentran en la región posterior, que están produciendo extensión del hombro. Le doy a salir, le doy a salir de acá también. Si yo quiero hablar de otro músculo, por ejemplo, me voy para el bíceps. El bíceps, vamos a señalar el bíceps y mostrarlo. Si yo quiero hablar de las inserciones del bíceps, aquí me lo pone en transparencia, el músculo bíceps, la cabeza larga donde se origina, por ejemplo, podemos irnos directamente al origen, miren. El origen es a nivel del tubérculo supraglenoide de la escápula, acá. El tubérculo supraglenoide de la escápula es el origen de la cabeza larga del bíceps, cabeza corta, ahí lo, veo, lo podemos ver en, el, en la apófisis coracoide de la escápula, junto con el coraco braquial Y podemos ver también la parte de vascularización, y ahí se muestra el bíceps por completo, que ahorita estaba en transparencia, y ahí vemos la vascularización. Y vemos también la relación que tiene con la arteria brachial. Y aquí cómo termina a nivel de la tuberosidad bicipital. En la tuberosidad bicipital del radio. Ahí podemos ver el radio. Salimos de acá, seguimos mostrándole. Vamos a mostrar ahora parte del tubo digestivo. Salimos del bíceps, como dijimos. Mostramos parte del tubo digestivo. Quitamos los músculos para que se evidencie mejor. Miren, si le damos acá ahí aparece tubo digestivo esto es peritoneo ocultamos peritoneo y podemos mostrar otras estructuras por ejemplo yo quiero mostrar el estómago el hígado por ejemplo el estómago el hígado ahora bien si yo lo doy a la tecla algo muy importante si le doy a la tecla shift y le doy a señalar cualquier estructura ahí yo puedo sombrear cualquier estructura y eso es lo que voy a mostrar por ejemplo entonces, eso es lo que voy a mostrar y puedo desvanecer otras estructuras o puedo ocultar otras estructuras. Y ahí yo tengo señalado el estómago y el hígado. Vamos a seguir viendo otras funciones de esta aplicación que le va a servir de mucha ayuda a ustedes para aprender anatomía. También vamos a mostrar acá la parte de los riñones y específicamente sistema renal o urinario. En este caso podemos bajarlo para mostrar los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria. Y ahí se ve un poquito raro verlo solamente de esta manera. Hay que colocar la parte de los genitales para que se vea mejor, pero vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes. Luego vamos a ver más funciones. Por ejemplo, vamos a agregar la parte ósea para ver los riñones, que se vea un poquito mejor. Y podemos agregar la parte de los genitales aquí, que se ve también mejor. Acá arriba yo puedo agarrar y cambiar de sexo. En esta parte superior puedo cambiar de sexo, ya sea un hombre o una mujer. Y esto es súper interesante. Para que se vea mejor, vamos a colocarlo acá. Mujer, hombre. Hombre, mujer. ¿Entendido? Ya saben. Ya si yo quiero agregar parte del sistema linfático. Miren acá, el sistema linfático para hablar de drenaje. Si quiero agregar algunas glándulas, por ejemplo las suprarrenales que no estaban ahí, las he agregado. Y esto es súper dinámico. Vamos a dejar este video hasta acá para que no se haga tan extenso y todos ustedes puedan disfrutar de este contenido. ¿Entendido? Simplemente una demostración cómo utilizar esta herramienta. Más adelante vamos a hablar de lo que se utiliza de acá, acá debajo y lo que se utiliza con respecto para dar exámenes. Que esto puede servir de mucha ayuda. Así que, por favor, déjenme en los comentarios qué le parece este tipo de tutorial para demostrarle a ustedes cómo utilizar estas herramientas que le puede servir de mucha ayuda para aprender anatomía. El doctor Renoso estuvo con ustedes. Nos vemos en una próxima. Si quieren cualquier otra, otro tipo de tutoriales, así educativo, déjenme en los comentarios qué le parece. Nos vemos en una próxima. Bye.